Por reina de los tablao Me llaman la Hora ahora Y corre por los cormaos. Mi fama de canta ahora. Sola contra el mundo entero Al brillo de los dineros Mi honra quieren comprar Lo que nadie logrará Mi nombre de boca en boca Lo tiran sin sentimiento Sin ver que soy una roca Que desafía los vientos Mi nombre de boca en boca tiran sin sentimiento sin ver que soy una roca que desafía los vientos y si no nadie se mete a quitarme las cruces de mi destino mi suerte castillo faro y lucero que no le teme a la muerte flamenco flamenca regonen con vuestras coplas lo que vale una mujer que quiero ser que quiero ser rapero rapera con vuestras letras, lo que vale una mujer. Que quiero ser, que quiero ser, por siempre, empera ahora. A los hombres nunca implora. Derrumbó Se derrumbó mi lucero por el cariño de un hombre y no me importa y lo quiero, aunque critiquen mi nombre, yo no siento cobardía, mi pena es tan solo mía, que nadie atiende a razón cuando manda el corazón, no importa que por la la pena, ni si no nadie se mete a quitarme las cruces de mi destino, mi suerte, yo faro y lucero que no le teme a la muerte, flamenco, flamenca, pregonen con vuestras coplas, lo que vale una mujer, que quiero ser, que quiero ser, Rapero, rapera, pregonen con vuestras letras, lo que vale una mujer, que quiero ser, que quiero ser, por siempre, por un querer